Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. El día de hoy vamos a hacer este nano que tengo a mi lado, teniendo en cuenta los conceptos que aprendimos en el video anterior. Vamos a tratar de pegar algunas rocas y vamos a hacer varias capas en este acuario y para que todos repasemos y aprendamos cómo podemos hacer montañas y podamos sostener sustrato en la parte alta, pero eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Vamos a hacer este acuario que es un acuario de Tube Nature System vidrio ultra claro de 20x20x20 no le vamos a meter peces va a ser un acuario para gambas demasiado pequeño para para meter pececitos y vamos a usar esta belleza una On un Flat Nano igual ahorita la miramos bien es espectacular esta lamparita acá vamos a utilizar rocas dragón y vamos a utilizar sustrato orgánico eh, power sand y bueno espero lo disfruten que quiero hacer es un diseño de montañas vamos a colocar dos piezas grandes acá en la parte frontal y nos vamos a ir yendo hacia atrás y bueno ahora mío si me voy hacia eh, izquierda o derecha el camino siempre que utilizo rocas en todos los acuarios sea pequeño grande mediano siempre utilizo un, un material para aislar las rocas del vidrio puede ser acrílico a mí me gusta utilizar bastante este acrílico puede ser acrílico plano eh, puede ser pomio. Tengo mucho temor de utilizar el icopor, he visto algunos accidentes feos en acuarios utilizando el icopor, entonces es mejor un material que no flote y que aísle completamente el vidrio. Varias razones, primera pues para no rayar mucho el cristal, igual en el fondo no importa, pero igual hay que cuidar. Y segundo, evitar una ruptura del acuario en el fondo y bueno, ya saben todos los accidentes que pueden pasar, entonces siempre trate de utilizar esto. Lo voy a bajar unos 3 centímetros atrás, pensando que en la parte frontal voy a utilizar arena, voy a dar un poquitico más para que quede fácil la limpieza. En muchos casos lo que hago es ponerle 2-3 punticos de cianocrilato para que se fije bien a, a, al piso y nos dé un poquitico más de sostén en el acuario. El sustrato lo estoy colocando simplemente como material de contacto y para que quede un poquitico más sólida la, la unión. Ahí le apliqué un poquito de carbonato para acelerar la reacción y ya pues está creo que está ya bien pegada a para presentar las rocas. una de las características buenas que, tenga, que tiene esta roca son todas las grietas que nos pueden ayudar para poner anubias, mosquitos como poner el cubo a Montecarlo y traten de que las rocas que utilicen pegadas al cristal sean lo más plano posible para así reducir el espacio por donde se pueda escapar el sustrato igual ahorita vamos a ver cómo vamos a tapar todos esos orificios vamos a hacer este. No, no, no, no, no, no. Me gusta más este lado de, de la roca, Acá en la parte de delante nos queda una sombra bastante agradable. Y yo creo que el camino lo va a tirar de izquierda a derecha. Entonces voy a tratar de direccionar esta cara de la roca así paralelo a esto para poderlo direccionar. Pueden dejar espacio suficiente para poder limpiar el cristal frontal que si no. Aquí realmente no me, no, no, no me interesa tapar las zonas donde se ve el sustrato y lo blanco porque igual eso lo va a tapar con plantas, pero cuando ustedes hagan una estructura donde va a ser eso visible, sí, recuerden que por ejemplo se está mostrando con esta roca, tener como polvillo de esa roca o o restos de madera de este mismo tono y con eso tapan eh, las juntas y de esa manera pues, se les va a ver estéticamente mucho más presentable. Voy a, voy a colocar la última roca acá atrás y ya luego vamos a empezar a trabajar en los laterales para que veamos cómo vamos a sostener el sustrato. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en ambos laterales y lo que les voy a mostrar es, yo quiero llenar esto acá de sustrato, lo quiero llenar acá. Entonces, ¿cómo vamos a sellar estas partes de acá? Lo mismo, los huecos que hay entre las rocas para que no se nos escape el sustrato porque yo quiero utilizar en la parte frontal arena decorativa entonces bueno les vamos a mostrar esa parte entonces esto lo vamos a hacer obviamente estéticamente pronto no se va a ver muy lindo los laterales este acuario va a ser más para que se vean al, al frente pero hay bastantes formas de, de ocultarlo una de ellas pues sería ponerle un vinilo negro o algo para que se nos tape este lugar, este este lateral pero bueno, vamos a arrancar no sé si alcancen a ver ahí, aquí hay vamos a coger otra pinza aquí en este segmento hay un orificio también un poquitico grande donde se nos puede escapar sustrato entonces vamos a meterle unas piezas pequeñas acabamos de mirar en ambas partes, todo el relleno que hicimos con espuma, nada de esto se va a ver. Entonces ya lo que podemos ver es que en ambas partes ya lo podemos rellenar con sustrato. Algo muy importante cuando nosotros vamos a utilizar sectores con sustrato donde va a tener más de 5 o 6 centímetros de sustrato, es que tenga una buena aireación y circulación. Entonces muchas personas llegan y llenan todo esto de sustrato. Está bien, pero pueden hacerlo rendir más, pueden economizar utilizando otro material entonces podemos utilizar materiales porosos, podemos utilizar matrix, canutillos, podemos utilizar power sand hay muchas marcas que comercialmente tienen de este tipo de sustratos entonces lo que vamos a hacer es eso en este caso vamos a utilizar power sand M podemos ir viendo cómo se nos queda todo el sustrato, se nos queda todo este material dentro de este sector y no se nos va para ni para adelante ni para atrás, vamos a aplicarle al otro lado. Vamos a observar cómo nos queda y antes de continuar vamos a tapar estos orificios a terminar el hardscape ya luego aplicamos el sustrato plantamos y quedamos listos todas estas piezas por ejemplo acá que se ve bastante la espuma simplemente vamos buscando una roquita que nos, nos coincida lo más que nos coincida lo mayormente posible y en algunos casos vamos a tenerlas que, que pegar para que no se nos muevan vamos a ver si somos capaces de colocarlas sin necesidad de pegar voy con la parte decorativa para empezar a Honestamente no me gusta trabajar con, con arena con una sola granulometría es demasiado perfecto demasiado eh, anti natural en cambio cuando tenemos piezas más grandes pues las podemos ubicar como si se fueran regando en el camino entonces parece que le ve mucho mejor para un poquito más de altura. lo que vamos a hacer es rellenar con sustrato eso es todo por este video vamos a dividirlo en dos partes esta parte que fue toda la armada del hardscape y la segunda en la cual vamos a plantar vamos a adecuar los equipos y bueno, les vamos a dar otros datos eh, recuerden que si tienen alguna duda que si quieren algún, eh, algún tema en específico nos lo dejan en los comentarios y bueno, espero que lo disfruten recuerden los que están en Colombia todo esto está disponible acá en Aquamarket excepto la roca de dragón que todavía no está disponible y bueno, espero que estén muy bien nos vemos oh shit, here we go again.